Sí, hola, yo soy Alex. Yo soy una interna con la División de Evaluación de HCD. Y yo estoy muy contenta de poder hacer este taller con ustedes hoy día. Vamos a repasar Reviewer, que es el portal de solicitud para Core. Nomás quiero reconocer que es un portal nuevo. Es nuevo para los solicitantes, nuestro, nuevo para nosotros. Uh, para el condado y los revisadores. Cuando tenemos algo nuevo, tenemos la esperanza de que uh, mejore todo para todos los involucrados. Va a requerir uh, paciencia y ajustes. Yo he tenido que tener paciencia al aprenderlo. Quiero agradecerles a todos por formar este primer paso para comprender reviewer y asistir al taller de hoy. También quiero reconocer que pueden haber algunas preguntas que surgen sobre Reviewer y vamos a tener tiempo al final del taller para tratar con ellos, pero si usted tiene otras preguntas más específicas tocante a la solicitud misma, le vamos a dirigir a todos al, al email uh, corefunding U.S. y eso lo pueden encontrar en la página web de Core, de HCD, donde se le pueden contestar todas sus preguntas. Entonces, hoy vamos a cubrir cómo tener acceso a la aplicación, a la solicitud, cómo crear una cuenta, cómo navegar Re reviewer y cómo solicitar cuando tiene varias solicitudes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Todos pueden ver esto donde dice aquí incógnito, la pestaña. Si ustedes como yo, yo hago, pongo todo en Google. Así que voy a poner HSD Santa Cruz. Y eso me lleva al Departamento de Servicios Humanos de Santa Cruz. Voy a hacer clic en la página web. Hay diferentes maneras de tener acceso al sitio de las inversiones de CORE. Primero esta barra amarilla y si hace clic en ella, también puede hacer clic en Home, oportunidades de financiamiento, um, solicitud para propuestas e inversiones de CORE. Entonces eso nos lleva aquí al colectivo de resultados basados en la evidencia, la página de CORE. Les recomiendo que tome el tiempo de leerlo. Hay mucha, mucha, muy buena información sobre los talleres que proveen las NICOLS, el RFP mismo. No vamos a repasar toda la página, nomás quiero señalar algunas cosas más específicas. Entonces donde dice cómo solicito, van a ver donde usted puede hacer clic aquí y eso le va a llevar a la solicitud, al portal mismo. Pero antes de eso, quiero señalar que tenemos hojas de trabajo de propuesta para una sola agencia y una propuesta o un presupuesto colaborativo y esos los puede incorporar en la solicitud y así usted puede ver cómo son las hojas de trabajo antes de incorporarlas a la solicitud. También tenemos formularios opcionales según el nivel pequeño, mediano, grande e impacto enfocado. Cuando yo he trabajado en subvenciones en el pasado, es muy útil compartirlos en documentos de Word o en Google Docs. A veces es más más fácil hacerlo así en lugar de tener tantas gentes en el portal. Estos formularios de solicitud son una muy buena herramienta para poder ver todas las preguntas, compartirlas con su equipo, cuántos caracteres. Uh, y ustedes verán que en el portal mismo es un poquito difícil navegar las páginas si no tiene el texto en las los cuadros de texto, entonces esta es la mejor manera de ver todas las preguntas que se le van a hacer y si usted está presentando varias solicitudes solo puede trabajar en una solicitud a la vez en review y esta esta forma es, a, le permitirá a ver a todas las solicitudes a la vez porque cambian un poquito de nivel a nivel entonces con eso Vamos a hacer clic aquí y eso nos va a llevar a la página de inicio. Lo primero que quiero señalar es esta sección de descripción, es esencialmente en la parte del resumen del RFP, ah, otra vez le lleva de vuelta al sitio web de HSD y eso realmente es el punto central de información. Y aunque usted ya lo ha repasado completamente al RFP, puede tomar su tiempo, leerlo un poquito más. Siempre cuando leo algo dos veces, me acuerdo más. Si usted es nuevo completamente, va a crear una cuenta. Y eso le va a llevar a esta página donde usted pone información básica, su, info, su correo electrónico, contraseña, yo ya tengo mi cuenta, así que voy a poner uh, mi correo electrónico y mi contraseña y no sé de ustedes, pero yo a veces me olvido de la contraseña y, y si no sirve esa... Uh, um, esa contraseña le dice que tiene que intentar otra vez. Si se le olvida la contraseña, puede hacer clic ahí. Pero yo sí me acuerdo mi contraseña y unas, unas notas más en cuanto a entrar al portal. Si usted tiene varias personas que van a trabajar en esta solicitud, pueden compartir esa información de entrada. Yo creo es mejor que cada quien no tenga su propia contraseña. También es una buena idea que, que varias personas tengan acceso a caso de que algo pase se apaga la electricidad, no se puede comunicar con nadie el día que hay que entregar la solicitud. Ojalá y que alguien lo pueda hacer para usted. Entonces, antes de empezar de repasar la solicitud en sí, quiero reconocer que para las ajenas grandes y pequeñas, esto puede ser abrumante. Y yo sé para mí misma, tomarlo en, en trozos pequeños y conocer cómo utilizar este nuevo portal y para empezar a contestar sus preguntas, es muy útil y creo que Nicole Lesson, Uh, había presentado de forma diferente. Es como una lista de chequeo. No se le va a olvidar nada que se le está pidiendo porque en la solicitud hay espacios y lugares para toda esa información. Entonces, esperamos que esa sea una buena perspectiva para todos. A nivel alto, tenemos una solicitud de varias páginas. Hay diferentes tipos de preguntas, de menús desplegables, cajas de texto. Vamos a ver todos eso y mostrarle cómo navegarlos. Esta primera página es el resumen e información de contacto. Todas las páginas están estructuradas semejantemente con un título, después va a tener un poquito de explicación que explica de qué se trata esta sección o qué están buscando y la primera pregunta ¿en qué nivel está su solicitud? Ve que hay un asterisco ahí, si hay un asterisco eso quiere decir que la pregunta es obligatoria, y si no contesta las preguntas con asterisco, no va a poder seguir adelante a la próxima página. Y es por eso que tenemos esos formularios de solicitud uh, para cada una de ellas. Pero uh, poner algún texto uh, temporal es otra manera. También puede poner te test o prueba. Uh, porque eso le ayuda o le permite a navegar por la solicitud si pone usted algo en cada cuadro. Uh, el primer ejemplo uh, es una... Esto le prepara para el resto de la solicitud. Cada nivel es diferente. Si selecciona pequeño, será la solicitud pequeña. Hoy nos vamos a enfocar en la pequeña. Y aquí tenemos la segunda pregunta, que es: en breve, den un resumen de su propuesta de tres frases o no. Otra vez está el asterisco, que indica que es una pregunta obligatoria. Y hay un recuento de caracteres de 400. Y a medida que voy mecanografiando, empiezan a bajar el número de caracteres, incluyendo los espacios. Así que. El recuento de caracteres incluye los espacios. Uh, cuando lo está checando en los formularios de, de borrador, uh, lo puede hacer en esos en lugar de tener que hacerlo aquí en el portal. Después estamos pidiendo información básica que va a poner. El sitio web es un gran ejemplo. Este no tiene un asterisco, entonces, y si lo dejo en blanco, no debe de haber una, um, un rechazo. Y después hay otra uh, categoría que es único. Si yo selecciono salud, aparecen todas las preguntas que tienen que ver como salud, nutrición, actividad física. Pero si yo hago clic en educación, cambian las opciones. Hay cuidado de niño, educación, alfabetismo, todo eso. Entonces, usted va a poder seleccionar el que tiene más sentido para usted. También hay, hay un botón que dice otro. Entonces, si hay algo que usted quiere mecanografiar, lo puede poner ahí también. Y este próximo botón azul es como usted va a navegar a la siguiente página. Entonces, si usted ha llegado a este punto, wow, eso fue bastante información. Estoy lista ya para guardarlo y salir. Uh, pon, haga clic donde dice Save, Guardar y Salir. Y cada vez que sale, puede volver a poner su información de entrada y, y esa página, digo, ese botón está en cada página. Pero si usted quiere volver. A, a, otra vez a la información de resumen y de contacto, también lo puede hacer al hacer clic en el botón azul que dice Back, si quiere re regresar a la página anterior. La próxima, esta sección le está pidiendo sobre uh, si usted está solicitando como una agencia sola o una propuesta colaborativa y si selecciona colaborativa, le va a preguntar cuántas agencias van a colaborar. Si usted selecciona una, seleccione una y después hay que poner el nombre de la agencia y la cantidad de, de de fondos que se está solicitando. Si selecciona dos, entonces aparecen dos lugares para poner los nombres de sus colaboradores. Tenemos hasta ocho diferentes opciones, si usted está trabajando con más de ocho uh, socios, entonces comuníquese con nosotros en HCD y siempre podemos agregar más. Pero hoy lo vamos a completar como una agencia sola. Bien. Entonces, esta próxima sección se llama ¿Por qué hacerlo? Y otra vez tenemos una pequeña explicación que ayuda a orientarle de lo que se trata esta sección, de lo que se va a comunicar. Tenemos estas preguntas de selección y esto va a también producir una subpregunta que le va a preguntar sobre el área de impacto uh, conexión comunitaria. Si hago clic en seguridad económica y movilidad, es, las áreas de impacto serán diferentes. Este es otro ejemplo de una pregunta de texto. El asterisco dice que está es requerido y el recuento de caracteres. Y este es un menú desplegable como vimos en el componente de colaboración. También hay una opción de Other, otro. Y usted puede poner ahí otra información. Bien, entonces esta próxima sección de la solicitud se llama ¿Qué se debe hacer? Tiene la pequeña explicación para ayudar a orientarle y en esta sección está dividida en tres subsecciones que son ¿Cuáles son los servicios? ¿Por qué van a funcionar? ¿Y quiénes son las pers personas a quienes se van a servir? ¿Cuáles son los servicios? Tenemos una pequeña explicación aquí. Y ayuda a orientarle algunas de las preguntas que se le van a hacer y después otra pregunta de texto, cuadro de texto, recuento de caracteres y después llegamos a los resultados y los logros. Y recuerde que este es el nivel pequeño porque los niveles medianos y grandes tendrán diferentes preguntas, pero para el nivel pequeño hay un logro. y Notan ahí que hay dos lugares para logros, pero solo el primero tiene el asterisco, aunque hay lugar para dos, si usted tiene solo un logro, eso está muy bien. El otro está ahí por si acaso quiere compartir más y a medida que sigue en los uh, niveles van a ver más lugares, el, el nivel grande aún más y así. Entonces, van a, usted va a entrar toda esa información y después va a pasar a la sección que dice ¿Por qué va a funcionar? Una pequeña explicación otra vez. Y aquí tenemos algunas cosas vinculadas, donde está en azul, va a abrir una página adicional donde usted puede ver estos materiales aquí. Entonces, otra vez, otra pregunta de texto. Después le hacemos preguntas sobre el continuo de evidencia. Después de la la cantidad de espacio va a aumentar con el nivel, porque aquí hay uh, lugar para el programa específico o práctica y para las solicitudes medianas y grandes siguen aumentando estos cuadros. Si usted solo tiene un programa o práctica que usted va a implementar. Está muy bien. Nomás va a llenar este primer cuadro. Y después, ¿a ¿dónde cae su programa o práctica? En el continuo de evidencia. Y no necesariamente tiene que llegar, llenar el segundo cuadro o marcar el segundo. Entonces, tenemos otro cuadro de texto. Y vamos a pasar a la siguiente página. Y la tercera y final subsección y el título es, ¿Quiénes son las personas a quienes se van a servir? Y aquí van a, les va a pedir uh, que pongan el número de personas que, a quienes se les ha prestado servicio. Y va a poner información demográfica, porcent números de porcentaje, y que todos los porcentajes deben de sumarse al cien por entonces, se le va a preguntar sobre edad, etnicidad, quiero, tenemos también cuadros de otro que usted puede llenar y, y describir lo que está llenando. Asegure de que si usted está llenando estos cuadros, es que uh, la descripción en el primer cuadro y el porcentaje en el segundo cuadro. Preguntas sobre género, idioma principal, el área geográfico y después el nivel de ingreso. Después pasamos a capacidad organizativa y ahora ojalá y se sienta un poco más cómoda. Ya ven la misma estructura de la página, el título, la explicación y las preguntas. Más cuadros de texto aquí. Y finalmente pasamos a cuánto dinero se necesita. Y aquí va a poder uh, subir su presupuesto al principio de la solicitud, usted contestó la pregunta que si es una agencia sola o una colaborativa. Dado que somos una agencia única, esta es la hoja de trabajo para una sola agencia. Y si usted solicitó como una agencia colaborativa, entonces... Va, aparecería la hoja de presupuesto colaborativo. Cuando va a subir el presupuesto, usted puede seleccionar, seleccionar cualquier archivo que guste, un PDF, un documento Word, un documento Excel, el que tenga más sentido para ustedes. Una vez que lo sube el documento, uh, haga clic en donde dice Next. Y después leemos la declaración, pero si volvemos, ustedes pueden ver que yo puse un, un documento cualquiera, pero si no lo quiero, entonces lo puedo borrar y puedo subir cualquier otro documento que quiera. Subir. Hay un límite a la cantidad que usted puede subir, pero creo que es bastante grande. 5000 kilo, kilobytes, que dice sé cuánto, que el tamaño de eso, pero si usted tiene problemas con no poder subir su documento a la plataforma porque es demasiado grande, por favor comuníquese. Y la última página de la solicitud, esta es la declaración de no colusión, eh, nomás lea la declaración. Nótese que usted puede hacer más grandes o más pequeños estos cuadros y eso también se aplica a los cuadros de texto porque hay un botoncito hay como tres rayitas o dos rayitas en la esquina donde usted puede expandir o achicar el cuadro. Tiene que hacer clic donde dice "Declaro bajo pena de perjurio y poner su nombre y la fecha. Y en este momento, si usted está listo para presentarlo, puede hacer clic en el botón verde que dice a presentar, o puede volver a las preguntas anteriores, o puede guardarlo y cerrarlo para otro día. Pero ahora lo vamos a presentar. Oh, también quiero mencionar que por la, la sección de cuánto dinero, porque dado que estamos solicitando por pequeña, uh, la agencia pequeña no más nos pide el presupuesto, pero para las solicitudes más grandes también hay que poner declaraciones financieras. También ahora sí creo que estamos listos para presentar, entonces le va a preguntar que está bien seguro que lo quiere uh, presentar y hace clic en ello. Primero, vamos a ir a este tablero. Y este tablero solo lo puede, puede tener acceso a él una vez que haya presentado todos los elementos de su solicitud. Si yo todavía estuviera trabajando en la otra solicitud, no tendría acceso a este. Por eso tenemos esos formularios. Op uh, opcionales porque uh, es posible que esté llenando solicitudes de varios niveles. Y la otra cosa que va a pasar es que usted va a recibir un email, entonces así es como se va a ver el correo electrónico uh, antes del cierre del RP el día 4 de febrero 2022 a, a las 5 de la tarde, usted puede subir su solicitud, le va a dar un enlace para actualizarlos y después de eso no se pueden hacer cambios. Y eso le trae otra vez de vuelta al sitio web de HCD y, y todas las preguntas hay que presentarlas para el 17 de enero que es el lunes que entra. Y las respuestas se van a subir el día 20 de enero una vez que usted, uh, uh, es el email que usted va a recibir una vez que presente sus solicitudes um, Es posible que haya presentado, pero a lo mejor usted dijo, oh, hice un error, cometí un error. Usted sí puede editar el documento, entonces pon, haga clic donde dice My Submissions. Y como usted ve, yo tengo varios ejemplos que en los talleres de entrenamiento, si usted ve el signo que parece un ojito, puede abrir la solicitud que recién completamos juntos. Y hay un botón azul que dice editar en la esquina. Y entonces usted puede editar cualquiera de las preguntas. Y yo les recomiendo que si usted hace el botón de editar, que pase por cada una de las páginas y vuelva a presentar el botón verde que dice Submit o presentar. Siga navegando. Ya casi acabamos y, y haga clic en el botón verde otra vez y el OK para que asegurar de que esté uh, presentado y va a recibir un segundo correo electrónico. Pero a mí me gusta tener también una copia impresa o bajarlo en PDF para poder guardarlo en un Google Drive. Uh, entonces hay una opción para imprimir su solicitud, nomás haga clic en el botoncito de la impresora. Y uh, haga clic en el botón para imprimirla. Entonces, algunas personas a lo mejor estén presentando otras solicitudes a otros niveles. Entonces, ve el icono que tiene el signo de más al lado izquierdo de la pantalla. Y si yo selecciono este, va a empezar una nueva solicitud para que yo empiece a presentar toda mi información. Una vez que um, una vez que hago clic en este botón de guardar y salir, uh, espero que a uh, reviewer haga el cambio. Usted tiene que presentar una solicitud para ver su solicitud anterior. Si usted necesita ayuda para reviewer o cualquier ayuda, Estamos grabando la sesión de hoy, entonces ah, nos tarda como una semana ponerlo en el sitio web de HSD. También hubo un este mismo taller en diciembre y ese sí debe de estar en el sitio web. Si usted tiene una pregunta que es más específica, la plataforma de reviewer. Hay un par de maneras que usted puede tener apoyo de reviewer directamente. Puede sol pedir apoyo aquí en el salvavidas. Puede uh, poner su información en la boleta y eh, explicar qué es lo que está pasando. También puede uh, mándenos un email en el email de Core Funding de Condado de Santa Cruz. Y usted va a tener ayuda, sea yo o uno de nosotros o de reviewer mismo, porque ellos le van a poder ayudar uh, con ese botoncito de apoyo. Y en esta página también uh, usted puede salir si ya terminó con la solicitud en la flecha al pie de la página y finalmente en cuanto a ayuda, quiero distinguir entre la ayuda técnica de las Nicols. Ellas han asistido a todos estos talleres y, y tienen el mismo conocimiento general que ustedes tienen, pero esencialmente ellas van a referir a las personas a las grabaciones o si no, al sitio uh, del email court funding en Santa Cruz County. us. Creo que con eso voy a uh, abrir uh, o dejar lugar para preguntas. Voy a dejar de compartir. Hay algunas preguntas. Um, por favor, yo sé que es mucha información para comprender. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Hay una manera de, de que esas pre preguntas estén disponibles antes de pasar al tablero? Sí, cómo no. Muy buena pregunta. Voy a compartir mi pantalla otra vez y les voy a mostrar dónde buscar eso. Entonces, para poder ver esas preguntas antes de abrir el portal, entonces vaya al sitio web del de Departamento de Servicios Humanos, vaya, haga clic donde dice el colectivo de CORE y aquí donde. So ¿Dónde es, o cómo solicito? Aquí están los, las solicitudes. Vamos a bajar el formulario de la solicitud pequeña y a ver cómo se ve. bien Entonces, van a notar que es bastante semejante. Al portal de Reviewer, muestra todas las preguntas. Ah, es semejante. Usted puede elegir un artículo o hacer clic para poner el texto y usted va a poder ver todas las preguntas que se le hacen en el nivel pequeño, incluyendo el recuento de caracteres. Y si necesita ayuda y cómo consigo el nivel de, de caracteres, hay uh, instrucciones aquí uh, dentro de los documentos de Word. Eso era lo que usted estaba pidiendo. Sí, gracias. Perfecto. Qué bueno que lo pudimos repasar. Alex, lo siento. Voy entre a mi computadora de escritorio y la de la portátil. ¿Y dónde está la recién Vamos a volver. Entonces, si uno está en el sitio, aquí al principio de la página y luego baje a la sección de dice, donde dice cómo solicito y este botón aquí que dice Here, aquí, ahí es como se llega al portal. Estos formularios de presupuesto. También están para la agencia única y para la colaborativa y los formularios, el que recién vimos, pequeño, mediano, grande e impacto enfocado. Gracias. A mí también me gusta usar uh, donde dice uh, find, encontrar. Porque a veces me digo a mí misma, yo sé que lo vi, pero no lo puedo encontrar. Si sí, tengo otra pregunta más, si ¿Sí está bien, por supuesto. Uh, so none of us are... Ninguno de nosotros uh, so none of us are... sabemos cómo um, hey, a... escri... escribir uh, subvenciones. Y nos dijimos, pues vamos a, a establecer un centro familiar por razón de la pandemia. What... ¿Cómo sé? ¿En qué nivel debemos estar? Eso es basado en la necesidad. Nicole, ¿tiene usted alguna información específica tocante al nivel? Ese es un poquito fuera del ámbito del taller de reviewer. Yo le recomiendo repasar el RFP y uh, esa es la distinción más grande entre Diferentes, los diferentes niveles. Nicole, algo más para los solicitantes que no están seguros a cuál nivel deben solicitar. De, lo que dijiste recién, Alex, los niveles son las cantidades que van a solicitar. Bueno, apenas estamos empezando y si usted tiene una clara idea muy clara de cuáles son sus necesidades económicas, o, o vamos a solicitar a este y si no está segura o si quiere equilibrar a uh, que están proponiendo actividades que sean realistas para ustedes implementar, haga esa planeación de programación primero, qué es lo que creemos que podríamos implementar y podemos medir en cuanto a resultados. ¿Qué es lo que realistamente podemos hacer realísticamente? Y um, todo depende cuánto usted cree que ya lo han pensado. Sí, yo te entiendo. Sí, yo creo que sabía la respuesta y nomás quería alguna confirmación. Ya tenemos una idea. Gracias. Y en esa misma página, en la... En el sitio web de la agencia, si bajan más en la página, van a ver la lista de todos los talleres que hemos tenido hasta ahorita, los que ya han pasado, tenemos las grabaciones disponibles en YouTube. Entonces si hay algo que otra vez, si hay una parte de su proceso de planeamiento que no están bien seguros o han visto algo en el RFP que no está seguro, ¿Qué, ¿qué significa esto? El resultado del menú de core o el continuo de core. Hemos eh, ha tenido talleres sobre estas herramientas y conceptos. A lo mejor les sería útil ver esas grabaciones en su proceso de planeación. Muy buenas preguntas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? o cosas que debemos... Sí, hola, gracias. Yo soy Jono, uh, llamo de Santa Cruz Community Ventures. Uh, vamos a presentar dos solicitudes y creo que se supone que tenemos que presentar una para llegar a la segunda. Así es. Sí, así es. Uno solo puede tener una solicitud andando a la vez. Una vez que presente la primera, va a poder empezar la segunda y recién estamos viendo esos formularios opcionales. Si usted estaba, va a solicitar dos, puede usar esos formularios opcionales para empezar a completar sus dos solicitudes antes de tener que presentar todo. Ese es un recurso para las personas que van a solicitar presentar dos y cuando Hace clic, es una submisión, es una presentación oficial, pero lo puedes seguir así editando con tal de que sea antes del 4 de febrero. No nos vamos a fijar en ellos, no los vamos a considerar finalizados hasta después del 4 de octubre. Usted podría hacer exactamente lo que hice yo, poner test o prueba en cada cuadro. E empezar su segunda solicitud, si usted quiere ver cómo serán las preguntas en review es cuestión de, de vol, recordar a volver y que complete la información que usted quiere compartir con nosotros. Pero todo depende de lo que funcione mejor para ustedes y su equipo. Porque pueden haber partes que podemos completar, pero queremos de trabajar en algunas partes por internet. Entonces cuando llegamos a las correcciones uh, finales, el día de la fecha límite ya es todo. Sí, si usted um, si usted la presentó y la hizo algunos cambios y la volvió a presentar, hay el proceso de readmisión. Si sí, hacemos, uh, presentamos la solicitud y lo dejamos, tiene que navegar hasta la última página, el botón que dice Submit o presentar. Entonces es, es casi de, de, de um, es fingido, ¿verdad? La presentación hasta que sea el último finalizado. Alex, tengo una pregunta para ti. Usted nos mostró el proceso de cómo subir los documentos del de, uh, presupuesto. Hay otros anexos que se tienen que agregar a la solicitud para pequeño y mediano, eso es todo, pero para las grandes y de impacto um, enfocado, hay que poner, hay que subir más documentos. Pero no cartas de apoyo, yo no creo que, no, no creo. Si recuerdo, creo que es opcional las de las cartas, por ejemplo, si tienen colegas o colaboradores, creo que para las, la de impacto colectivo es una opción porque si sí, es para agencias colaborativas, es para las propuestas de impacto enfocado, hay un lugar para esas cartas de recomendación o de apoyo o oh, materiales que demuestren la colaboración. Gracias, Nicole. Yo tengo una pregunta. Yo soy Pamela de Senior Network Services y tiene que ver con, es muy básico, pero reviewer puede uh, cortar y pegar. Entonces lo podemos hacer en el documento Word y, y luego uh, copiar y pegar. Yo creo que sí. Vamos a probarlo ahorita en grupo. Quiero nomás asegurar, no es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, porque yo siempre he tenido esa misma frustración con otras cuentas. Ok, entonces voy a hacer clic donde dice My Submissions y donde voy a editar. Tome, voy a tomar un texto cualquiera de algún otro lado y lo voy a copiar y pegar. Sí, perfecto. Se lo, se lo puede copiar y pegar. Qué bueno que nos dimos cuenta juntos. Yo también lo aprendí para futura referencia. ¿Alguna otra pregunta que han surgido mientras que hemos repasado? Tengo nomás una pregunta. Si somos una agencia que va a presentar varias solicitudes, la agencia, la información de agencia la, la vuelve a llenar si, si está bajo la misma información de entrada, debe de llenar todos sus datos básicos y después usted puede editarlo, pero debe de copiar, copiar muchas de las información básica. Entonces, ojalá y que eso facilite un poquito uh, no sé cuántas veces haya tenido que uh, poner la misma dirección para la agencia. Porque si tenemos diferentes personas trabajando en, en diferent, diferentes personas con diferentes uh, contraseñas, sí, el sistema los va a considerar como diferentes agencias, uh, algunas agencias quieren, les gusta tener una contraseña separada para cada solicitud, para distinguir una solicitud de la otra, la información de entrada. Muchas gracias. No, Una cosa más. Yo creo que voy a encontrar la respuesta en la descripción. Dígame si no debo preguntar esto. Por, ¿Por qué es que alguien tendría varias solicitudes para esta misma beca? Esta es una pregunta para una principiante como yo. Entonces, yo creo que en cuanto al RFP a los solicitantes, pueden solicitar a los diferentes niveles porque hay ciertos límites en el RFP pueden solicitar a varios niveles, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos en cuanto a los programas y los proyectos. Creo que está en la sección 3.1, los parámetros de la solicitud, pero a lo mejor estoy equivocada. Pero les recomiendo leerlo y le va a señalar si usted tiene diferentes tipos de proyectos o programas, entonces puedes solicitar para los diferentes niveles. Ok, gracias por tomar el tiempo. ¿Alguna otra pregunta sobre el reviewer? Mi sugerencia es, suena como que algunos ya han creado su cuenta de reviewer y han em empezado a, a poner cosas. Es buena idea hacerlo pronto. Y en el primer uh, taller, una persona dijo que creó su cuenta, pero una vez que trató de entrar, no le permitió entrar a arregle todo eso ahorita para que no tenga inconvenientes a la última hora y descubrir todo, todos los temas. Es exactamente lo que me está pasando ahorita. ¿Dónde vamos para ayuda técnica si acaso, acaso de que ocurra eso? Porque eso es lo que me está pasando. Si usted está teniendo dificultades técnicas, uh, mande el email a Core Funding arroba santacruz.us y le vamos a conectar con alguien en reviewer si es algo que le podemos ayudar a resolver. Gracias. Bien, bueno, nos vamos a quedar por un mo momento más, a caso de que alguien tenga alguna otra pregunta. Ah, aunque Peggy, nomás quería decir gracias. Sí, fue muy útil, gracias. Creo, Nicole, tenemos una encuesta que vamos a poner en las pantallas ah, para tener alguna algún comentario sobre la el taller. Gracias por asistir. Y si usted tiene alguna pregunta, mande un email, un correo electrónico al, al domicilio de corefunding.santacruzcounty.us. Y ojalá y que se diviertan en aprender cómo usar Reviewer.